Gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo. Tal como había anunciado al principio del programa, tenemos con nosotros a Eric Rizek de la empresa Móvil Soluciones en San Francisco de Macorís. Saben ustedes que en las últimas semanas está latente la problemática de la deficiencia en la recogida de la basura en San Francisco de Macorís y muestra de ello ese recorrido que hemos realizado en numerosas ocasiones en los sectores donde se puede observar hasta vertederos improvisados de los ciudadanos debido a esta situación. Quisimos traer a Eric Vizek para que brevemente nos explique cuál es la real situación de la responsabilidad tanto de Móvil Soluciones como el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís en lo que tiene que ver con la recogida de los desechos. Buenas tardes Eric Vizek. Buenas tardes, Giovanni. Muchas gracias por la invitación. Eh, espero poder satisfacer las necesidades de cada uno de ustedes y las dudas que tengan. Eh, pero primeramente quería aclararte que no es una deficiencia lo que estamos pasando, son inconvenientes lo que estamos pasando. Causa de el camino al vertedero, como en miles de ocasiones lo hemos referido, y tal está la muestra de que gracias a Dios ya obra pública va a tomar en cuenta y vamos a empezar con el trabajo de lo que es la construcción del camino al vertedero. Que de una vez y por todas se van a acabar las situaciones y la deficiencia, como tú quieres llamarlo, pero que realmente son inconvenientes a causa de la situación que estamos viviendo en el camino al vertedero. Si otra cosa tú quieres preguntarme, estamos a toda tu disposición y de todo tu público que, que siempre llama con inquietudes para explicarle la situación real de lo que está pasando. Eric, ¿qué en realidad es lo que está pasando con las flotillas de camiones? No son suficientes, hay que agregar porque no se corresponde la realidad con lo que estamos nosotros palpando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con los camiones de móvil soluciones? No son suficientes, mira, hacen falta más camiones. Mira, Joanny, yo quiero que tú me leas eso tú mismo. A nosotros nos declararon la ciudad más limpia en el año 2017 y teníamos una flotilla mucho más pequeña de la que tenemos en estos momentos. Inclusive ahora nos están llegando dos unidades nuevas que ya se incorporaron, las cuales yo no quería entrar en ese vertedero por la situación de cómo está el camino, que las imágenes tú lo has presentado, y se ven como están realmente. Entonces eso hace un atraso en nuestros camiones de cuatro y cinco horas. ¿Por qué? Porque San Francisco de Macorís vierten otros municipios, como lo son Jaya, Aguayo, Senoví, eh, Tenares entonces eso causa un caos en la situación miren en los momentos ahora mismo que tú estás presentando tenemos camiones... una llamada Eric. tenemos sí. una llamada buenas sí. tardes buenas tardes brevemente, adelante Pues mire, yo quiero decirle que lo que está diciendo el gerente de esa compañía Esa es toda mentira tienen un año y pico con la misma situación lo que pasa es que Móvil Soluciones no tiene la logística suficiente para la recogida de basura en Macoín, que le hablen claro a este pueblo. Ese hospital estaba en el operativo que se hizo domingo, cinco camiones hubo que sacar de basura ahí del hospital. Eso es increíble. Así está el hospital y el salud social también la salida de la Bien. Bien, Eric, antes de contestarle al televidente, sí. y va, va en, en, en consonancia con la misma pregunta que iba a realizar en este momento. Hay un contrato del ayuntamiento con Móvil Soluciones. Sí. ¿Qué establece ese contrato para nosotros conocer quién está incumpliendo este contrato? O sea, ¿qué dice ese contrato? Ese contrato especifica claramente que Móvil Soluciones tiene un compromiso de recogida de residuos sólidos domésticos. En ningún momento incluye desecho hospitalario, no incluye escuela, no incluye escombro, no incluye el barrido de aceras y contenedores no incluye desechos de parques, no incluye bombas de gasolina, supermercados, restaurantes. Nosotros incluye solamente lo que es residuos domésticos, de los cuales nosotros hemos venido dando la asistencia a esta gestión y a la pasada, recogiendo todos los residuos que nos encontramos en el camino. Pero eso es grave lo que usted me está diciendo, porque entonces queda evidenciado que el ayuntamiento está incumpliendo por lo que usted me está diciendo ahora. Está incumpliendo con la parte del contrato Porque si hay una división establecida De qué tipo de desechos Corresponde a uno y otro Entonces me está queriendo decir Que ustedes están recogiendo también los desechos Que le corresponden al ayuntamiento Es lo que yo puedo Bueno, si eso es lo que usted percibe, es la realidad Y yo tengo el contrato y el alcalde lo tiene Y lo manifestó en otro programa públicamente Tenemos o sea, una llamada no, ¿Tenemos... Puedo no puedo venir aquí a hablar mentira Escúchame, tenemos una llamada, buenas tardes Sí, buenas tardes. Adelante. Bueno, con, eh, le habla Joel de Vista al Valle. Adelante Joel, te, brevemente. B sí, Vista Valle ha sido uno de los sectores más afectados, a pesar de que recogen la basura en la calle principal, prácticamente todos los días pasa un camión. Pero yo en, eh, lo que pienso es que hay una falta de organización. Aquí se ha acumulado basura donde nunca antes se había acumulado. Y es porque no hay una constante ni un día específico de que el camión pasa, como como antes. Imagino que en los otros sectores pasa igual. Si, por ejemplo, en vital Valle es los jueves que van a pasar por, por, por una calle específica, jueves, el viernes, el día que sea para esa calle, ese día la población debe educarse para que la saquen. Es también parte de ese de otro problema. Que hay. Bien, muchísimas gracias. De cualquier otro tipo de problema que pueda aparecer, bien es los principales. Muchísimas gracias. Brevemente, señora, porque hoy estamos eh, cortos de tiempo. La respuesta de, de Eric Risset a esa inquietud del ciudadano. Ahora, yo agrego otra pregunta también. Sí. Si es la misma empresa, ¿por qué en la pasada gestión que dirigía el alcalde Alex Díaz? Porque si es la misma empresa recolectora de basura, ¿por qué se da esta situación? ¿Tienen menos camiones? Eh, ¿Tienen menos logística? ¿Qué está pasando para que el pueblo entienda? Porque poco a poco San Francisco de Macorís se va a convertir en un vertedero. Mira, Joani, otra vez volvemos al mismo tema y te lo voy a reiterar. En la gestión pasada habían cuatro camiones recolectores que corresponden al ayuntamiento porque como te explico que en el contrato... Hay una parte que corresponde al ayuntamiento y otra parte a nosotros. Esos camiones estaban laborando. Tú recientemente viste que el alcalde tuvo que rentar dos camiones a causa de que los cuatro que tiene estaban en desperfecto. Imagínate si la recogida estuviera al 100% en manos de la alcaldía, la situación que estuviéramos viviendo en estos momentos. En la pasada gestión, nosotros, la compañía Móvil Solución, invirtió 12 millones de pesos arreglando el camino del vertedero. Esperando una promesa de la gestión pasada, de ministro de la gestión pasada, que iban a arreglar el camino, nunca lo hicieron otra vez, viene y se deteriora y la empresa no va a volver a invertirlo los 12 millones de pesos, entonces, 15 que corresponden nuevamente. Entonces, ¿qué pasará en lo adelante? Porque días anteriores anunciaba el ayuntamiento que se iba a reunir con Móvil Solución incluso la gobernadora estuvo en, en el camino al vertedero y las imágenes la se están buena noticias a Las son esas, que tenemos respuesta de, de obras públicas, ya inclusive han llegado parte de los equipos que van a trabajar en el camino. Y mientras eso sucede, ¿qué pasará? Con San Francisco de Macorís. Seguimos recogiendo porque a medida que el camino se va interviniendo, ellos van a dejar un lado habilitado donde los camiones van a poder entrar y salir con mayor fluidez. Porque eso es lo que está pasando, que el camino, la gente, los desaprensivos para no entrar al vertedero, vierten sus desechos en las orillas del camino y eso obstaculiza el acceso. ¿Qué ha dicho la alcaldía de San Francisco de Macorís que dirige el alcalde Siquio de la Rosa en relación a la flotilla de camiones que corresponden al ayuntamiento? y que no está funcionando o sea dónde está esa, esa flotilla de, de camiones eh, dónde están porque en la pasada bueno, gestión hemos tocado estaba... tiempo eh, ese tema eh, él me ha dicho y hemos estado ayudándole colaborándole con asesoría para repararlo lo más rápido posible porque lo que nos interesa es de que todos estemos haciendo nuestro trabajo y la ciudad se mantenga estable tenemos una llamada Erika adelante sí. buenas tardes, buenas tardes. Buenas. Mira, yo quiero que eh, el pueblo franco macorizano entienda una vez más de que esa compañía se va a llevar casi 800 millones de pesos en 10 años de contrato. Lo que está diciendo Eddie es, es mentira. Ese ayuntamiento nunca ha tenido cuatro camiones a la gestión de alegría Lo que pasa es que cuando ellos no, no cumplían Alegría la gente tenía y cheque por, por cinco o seis días y le ponía presión, entonces ellos trabajaban. Que se más de mentira a este pueblo, que recojan la basura que el pueblo va para la calle a contestar. Sino... Bien, muchísimas gracias, Eric. Es decir, finalmente, sí, puedo, a la población. Yo puedo contestarle al señor que en las gestiones pasadas, ahí están los números, cuando Félix Rodríguez se gastaban aquí más de 16 millones de pesos para recoger los residuos sólidos de San Francisco de Macorís. Y regularmente, nuestro nombre, nuestro apellido, regularmente no se caracteriza por hablar mentira. Y yo tengo todas las pruebas de lo que digo, y si él quiere que se reúna a través de Giovanni y me dé su teléfono y yo se lo demuestro públicamente cada una de las cosas que yo estoy diciendo aquí delante de cada uno de ustedes. Bien, ahí está eh, Eric Risset. Tenemos una última llamada. Vamos a tener que hacer una segunda parte de esta Cuando entrevista quiera, porque los teléfonos disponible. se están reventando a esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Giovanni, hágame el favor, pregúntele al señor si no puede. No, no, no, si usted me está, me está en el aire, pregúntele. Ok, si el contrato no establece que tienen que higienizar los camiones de la basura, o sea, lavarlos, porque esos camiones ensucian en vez de, de higienizar. Todos esos son de los problemas, mi querido amigo, que causa el camino en mal estado, porque las imágenes se lo, se lo demuestran. Yo lavo los camiones dos veces a la semana y nada más tienen que entrar solamente una vez al vertedero en esas condiciones y salir vuelto eh, en condiciones de, de prorar. Bueno, ahí está. Finalmente, gracias a Eris Risset por aclarar medianamente algunos aspectos que me interesa la próxima semana nuevamente invitarle al programa públicamente para continuar esta entrevista. Me gustaría que venga con el contrato que tiene Móvil Soluciones con el ayuntamiento y que podamos nosotros leer algunas cláusulas de las que están establecidas en ese contrato para así establecer quién está fallando en esta situación de la recogida de basura en San Francisco de Macorís. Si sí, puedo contestarte esa parte. Adelante, eh, adelante. Mira, Joani, la cláusula del contrato tiene, donde especifica que solamente podemos discutir el contrato en público, si el ayuntamiento lo autoriza. Bueno, pues vamos a ver entonces. Eh, bueno, Invitamos no, al alcalde también. Perfecto. Porque no, como y... pueblo nosotros estamos en la condición de exigirle a nuestras autoridades, que son instituciones públicas, cómo funciona a lo interno y qué está pasando a lo interno cuando hay algo que nos está afectando. Entonces, claro sí. vamos no a consultar problema. para traerle por aquí. Muchísimas gracias de siempre. Señora, continuando con las informaciones